Bien, mi gente linda, continuamos con el signo de Sagitario, de Sol, Ascendente, Luna. Vamos a ver cuál es el mensaje para ustedes esta semana con el tarot de Osho. ¿Qué mensajito nos trae para mi gente linda de Sagitario? Vamos a ver. Y bueno, nos sale la carta de la amigabilidad. Es una semana para poner el acento en ser amigable. No solamente con las otras personas, sino también contigo mismo. Tú eh, siempre eres una persona bastante optimista. Eh, es como que considerado el signo del optimismo, de la alegría, de la camadería también. no Entonces, bueno, es una semana en donde quizás los amigos tomen eh, protagonismo en tu vida porque necesiten tu apoyo, tu consejo y los sientes como tus iguales también. Vamos a ver... Qué mensajito nos habla el tarot Rider Waite, cuál es el mensaje de tus guías esta semana. Y bueno, nos sale en principio el 4 de oros, caballero vale de, de basto vale de, ah, te salen todos los los ballet. Bien, ahora sí, bueno, casi todos faltó el de oro pero está perfecto el mensaje creo que se va a entender igual entonces es una semana para lo primero lo primero es administrarnos mejor tener cuidado cómo se está gastando e invirtiendo el dinero sobre todo en este último trimestre del año sabes que a veces nos podemos despendonar un poquito con todas las ofertas que nos ponen entonces ten mucho cuidado en cómo gastas o inviertes tu dinero eh, recuerda que eh, si bien puede, puede que estés pasando un súper momento económico, eh, no hay que descontrolarse tanto. Igual, por la parte económica se ve como el ascenso, además que te salen puras copas, esto es súper emocional, pero bueno, lo, lo interesante también es que sale un ascenso aquí, hay un cambio importante en tu área laboral, y eh, hay personas que te apoyan y tú también apoyas a otras personas. Me gusta también que es un momento en donde puede ser que comiences a viajar de repente eh, de una ciudad a otra por trabajo, tengas muchos desplazamientos o en la misma ciudad o hacia otras ciudades, porque bueno, se ve como un poquito lejos todos, ¿no? Igual el... Um, no es el caballero, el vale... El, Disculpen, no me acuerdo la traducción en español, pero bueno, el ballet de espadas nos está hablando de una persona astuta, de que saques a relucir toda esa astucia que tiene tu mente para crear, para comunicar sobre todo. Usa tus habilidades de comunicación en el trabajo. En la salud se ve... En líneas generales se ve que tienes muy buen estado de salud, quizás sea un momento para ser más dinámico, para hacer más deporte, porque, bueno, te va, te va a estar ayudando y estimulando en otras áreas de tu vida. En la parte del de trabajo, si bien puede ser de que estás... Como queriendo tener eh, el ascenso que sí llega, de repente no llega ni en el tiempo que tú deseas, ni llega el dinero que tú deseas, pero igual lo que llega, llega con mucha, eh, con mucha fuerza para ti. va a llegar de manera muy, muy rápida y, y segura. Las personas que están buscando empleo seguramente encuentran las personas del signo de Sagitario. Se ve muy, muy bien aspectado. Ahora vamos a ver con el tarot de la magia sexual... ¿Cuál es el mensajito que tienen para ustedes? Tanto para las personas casadas, en pareja o las personas solteras. Y bueno, fíjense las cartas que nos salen súper lindas. Nos sale el ermitaño y el colgado. Entonces, el ermitaño nos dice que estamos... En una búsqueda puede ser en nuestro interior. Si bien estás en pareja ahora, porque esto ha salido para las personas que estás en pareja, puede ser que estés pasando por un momento en donde te sientas sola o solo, como que no, como que necesitas redescubrir quién eres tú en la relación. El colgado nos sugiere de que miremos las cosas desde otro punto de vista, que miremos la la, la situación. Eh, Sí, desde otro punto de vista esto también puede ser un buen momento para que vayas a alguna terapia de pareja y eh, los ayuden a, a redescubrir un poco la pasión el fuego que está un poco perdido si hay muchas emociones si hay mucho cariño pero quizás pues la relación también se esté transformando y eh, ustedes no quieren tener una relación de hermano, sino una relación de pareja. Esto nos está hablando de que hay ciertas conversaciones que se tienen que dar porque se está perdiendo mucho el deseo. Eh, quizás puede ser por cansancio, agotamiento del trabajo eh, o bueno, diferentes cosas que pueden estar sucediendo en tu entorno, pero... Si quieren conservar la relación de pareja, pues se tienen que mantener como pareja. Y esto nos estaría indicando de que por el momento no hay relaciones sexuales. Y esto es muy, muy importante en la relación. Para las personas solteras nos está saliendo el Papa. El Papa, si bien es una persona que comunica con el corazón a sus súbditos, pues en estas cartas ustedes ven que está como con dos... Eh, con dos chicas, no se está moviendo entre el deseo de dar todo su amor doble y esto puede traer graves consecuencias, así que tengan mucho cuidado mi gente linda de Sagitario, porque eh, bueno, puede salir un descontento aquí puede quedar alguno descontento, eh, los tríos ustedes saben no son muy... Muy buenos que digamos. Bien, ahora vamos, a, hacer, vamos a, buscar, um, a sacar un mensaje del tarot angelical. Lo sincronizamos con la energía de ustedes. Así que pueden hacer alguna pregunta. Seguramente habrá una linda respuesta. Vamos a ver cuál es la respuesta. Nos dice restablecimiento. Es un momento de meditar. Y es un momento de reencontrarte contigo mismo para que puedas dar el todo por el todo, ya sea en tu parte laboral, en tu relación de pareja, o también en tu salud, porque puede ser también que nos esté sugiriendo de que por condiciones médicas, por condiciones de salud, está bajando la vitalidad en la parte sexual, y bueno, es un momento para restablecer, para energizarte, puedes hacerte reiki, puedes hacerte cualquier terapia energética que te ayude y que te guste además. Vamos a ver cuál es el mensajito que nos sale con las cartitas del Oponopono, la técnica jaboyana de lo siento, perdóname, te amo, gracias. El mensaje que nos sale es, yo acepto, todo es perfecto. Yo acepto, todo es perfecto. Así que mi gente linda de Sagitario...